out here you make your own luck yeah. right here, right now. where you start is not where you end up what you find is not what you expect right here, right and who you'll become it's up to you yeah. Tengo que reconocer que hoy he puesto este tono tan violeta por detesta porque mañana... Justo mañana. O mejor dicho, dentro, dentro de 20 minutos. Porque son las 11. Son las, son las 12 menos 20. Así que oficialmente el 2 de mayo será dentro de 20 minutos. Menos de 20 minutos. 18 minutos. Eh, así voy a intentar es, eh, hablar sobre todo esto que está ocurriendo. Con el Redfall, con eh, Activision y con la nueva interfaz que tiene eh, Xbox. ¿eh? Sobre los Red War, eh, ayer, de madrugada ya muy de noche, habían vuelto a poner los Red War, los 50 puntos ahí que consiguen nada más que por conseguir un logro pero de cualquier juego no de no solamente del game, no del Game Pass nada más sino de cualquier juego que tú tengas eh, ha vuelto a cambiar de verdad yo ahí mmm, como, como estoy en el en lo de Insider esto pues entonces me lo tomo bien porque digo bueno pues será porque lo están cambiando eh, ahora tocará tener que decir si me gusta o no me gusta valorarlo, ¿no? Pero, en fin, lo que sí que me ha gustado es la interfaz que, que podéis ver aquí. Eh, tapo la parte de, de del inferior del superior izquierda para que no se vea. El, el titular de, de esta cuenta pero quiero que veáis eh, que ya lo podréis estar disfrutando mucho de ellos de que eh, cada vez que os pasáis de un juego a otro eh, cambia el fondo eh, al fondo del juego o sea, a la carátula del juego, mejor dicho. También recordar que hay un fondo dinámico gratuito de Redfall que lo podéis tener ya. O sea, ya, ya podríais poneros el, el fondo. O sea, que no hay excusa, vamos. Otra cosa que me gustaría también comentar eh, sobre el próximo Mortal Kombat. Eh, dicen... A tenor de las palabras de Ed Boon en su Twitter, donde ha compartido el vídeo, esto es un pequeño adelanto, nada sutil, de los que nos tienen preparado en el futuro. Y lo único que nos viene a la mente es que lo nuevo de Mortal Kombat sea el 12 o como los quieran llamar, ¿no? Ya, eh, presentarán una nueva línea temporal, algo que ya ocurrió en la novena entrega cuando vimos un viaje al pasado a la historia del primer juego, que se mantuvo hasta la última entrega lanzada, es decir el nuevo capítulo de la franquicia presentaría un nuevo salto temporal o la posibilidad de visitar alguna línea alternativa diferente, quizás ramificaciones en nuestras líneas temporales por los acontecimientos de Mortal Kombat 11. Eh, fíjense... En mi esto. Antes que nada, recordaros que suscribáis, que les deis like a la campanilla, todo el protocolo de siempre y brevemente voy a eh, enumeraros los juegos que van a salir este mes Redfall, que va a salir justo mañana bueno, no, mejor dicho hoy, dentro de unas horas o lo que sea Ravenclaw, el 4 de mayo también para PC, consola y nube esto, el Redfall también estará para PC, vale Fuga 2 la segunda parte, que es un juego bastante bueno, de ya sabéis, de estilo anime eh, con personajes que son medio animales y tal, pero bueno, la verdad es que está bastante bien como RPG. Tal. Me gustó mucho la primera parte y la segunda parte, pues, era mejor, incluso estaba para ordenador también y también para consola. Amnesia, el búnker llegará el 23 de mayo, no os olvidéis, de apuntarlo, coged una libretita, lo apuntáis, el juego que más os guste, pues, Imperio Ferroviario 2, para ordenador, consola, Amnesia, el búnker será para el 23 de mayo, no lo olvidéis, solo para consola, y luego terminamos con pioneros del mundo lejano bueno terminamos habrá muchos más juegos pero eso ya lo iremos viendo eh, 30 de mayo ordenador y consola así que vamos a hola qué pasa hola qué pasa pues nada no pasa nada ¿eh? hola qué pasa hola bueno, entonces ustedes diréis, ¿qué problema hay? En, hay? Yo veo dos problemas graves. Y no son los 30 frames por segundo, que como digo, no tienen nada que ver. Y además, eh, como, siempre, como dije en vídeos anteriores, no durará ni dos días en que te lo pongan a 60 frames por segundo. Ya está bien. O ya sea, ya, es, ya está bien. ¿Te quieres poner mala? Pues te pones mala. Coño, con la gata. Está ahí liada con, con una cosa que es que, que, que le, se la está intentando comer. Que no, le estoy diciendo que no, no te la comas. Que vas a vomitar. ¿Qué es lo primero que ha hecho? Vomitar. ¿Qué hace Luna? Como buena gata gatunera, pues va y se lo come. Tratando también de llamarme un poco la atención y decirme, oye, termina ya el vídeo, <risa> termina ya el vídeo que, me, que quiero que me que me des de comer, quiero que me des fabadas o cosas. Pero, ¿sabes cuál te estoy diciendo que no comas, que no comas eso? Tú lo.. Tú no haces ni puñetero caso. lo primero que haces es vomitarlo, lo recojo, ves que te lo quito y sigues buscándolo, ¿para qué? ¿Para volver a vomitar? <ríe> Joder, vaya tera. Exactamente lo mismo que la gente que dice, no, hay que darle una oportunidad al Redfall, yo por supuesto se la voy a dar, evidentemente porque me cuesta muy poco pago el, el Game Pass Ultimate mm, y entonces en el de Island sin embargo claro, como están las voces en inglés no no veo ese inclusismo hola qué pasa pues nada no pasa nada ¿eh? hola qué pasa hola qué pasa Así que ya sabéis, alerta walk con el Redfall, y también me he dado cuenta, eh, bueno, yo creo que todo el mundo os habéis dado cuenta, qué clase de NPC es este cura, pero ya no estoy hablando de, de su trasfondo Wok, sino cómo luce, o sea, eso estaría bien en el 2013, en el 2014 o en el 2011, cuando salió cuando salió el juego de Adislam 1 madre mía hasta, hasta tenía hasta más eh, cuando salió el juego de Adislam 1 los NPCs tenían la misma pinta es que parece que está en la Playstation 3 o la Xbox 360 ¿Qué cojones habéis hecho Arcane? vamos a ver mañana desde luego voy a hacer un vídeo eh, dando mi opinión sobre este juego vale entre tanto pues tendremos eh, que esperar yo voy a ir voy a salir corriendo para poder descargármelo y jugarlo y ver qué tal dicho esto es justo que la política se meta en el entretenimiento, sea películas, sean videojuegos, sean series, los mismos juguetes eh, de toda la vida, de verdad, de verdad, me gustaría que dejaseis esta vez, bueno, siempre que podáis, en la caja de comentarios lo que opináis. Y sobre cómo se ve gráficamente ese NPC que hemos visto de ese cura tan moderno, o cure, no sé cómo llamarlo porque apesta walk que tira para, para atrás go walk go brock lo, lo repetiré 30 millones de veces este no es un canal para gente que sea muy joven y que pueda a lo mejor aceptar o coincidir con esa manera de, de, de ver la vida lo siento pero no y, y, y mucho menos cuando Destruyen eh, clásicos como la ciberita, como todo lo que tocan, porque todo lo que tocan, como, como los de Sony, que también están muy inclusivos en las películas de Sony, eh, es la moda más desagradable que he visto yo en mi vida, en mi vida, y en la que no es mi vida. O sea, en los 60 los hippies no daban tanto gringe como los walks. En los 70 la gente que iba a lo afro no daba tanto gringe ni tanto asco como da esta gente. En los 80 las sombreras que llevaban la, la, las mujeres, incluso los hombres. Bueno, los hombres llevábamos eh, los típicos parches que, que, que nos ponían en, la, en, en los codos y en las rodillas de nuestros pantalones. Y nos ponían parches. Y, pues, bueno, ¿para qué? Pues, te, tenía un sentido. ¿eh? Ya, ya algún día, eh, si queréis, lo comento. Eh, por lo tanto, mientras tanto, yo voy a probarlo. Y mañana ya daré el análisis ya de, real de... Pues mira, esto me ha gustado, esto no me ha gustado. Pero entended mi cabreo cuando... A mí una cosa que no me gusta. Pero sin embargo, por ejemplo, me gusta eh, el mundo de Harry Potter. Y ves... Que, que te hacen ese tipo de troperías, por ejemplo, con el, con los doblajes. Eh, yo no sé qué es lo que pensáis ustedes, pero desde luego, de verdad, mmm, ahí están los resultados, tanto en el cine como en las series. Ahí está cómo, cómo le va a Netflix y espero... Ahí está, como también le va a Sony también con tanto inclusivo, porque ellos llevan más tiempo con el inclusivo. Xbox no tanto, parecía que se libraba, pero tampoco se libra. ¿Significa que voy a dejar de jugar a, a la Xbox? Pues no, no, no significa eso. Pero sí que voy a tener que tener cuidado ya pues con los juegos. Menos mal que estamos en Xbox, precisamente porque así... Puedo probar el juego y decidir si me lo voy a comprar o no. Que por cierto, me lo, me lo preguntó Kyle, Kyle me lo preguntó el... al hilo de que alguien preguntaba también si lo iban a comprar o no. Y yo dije que no, que yo lo iba primero a probar, que, que ya me había gastado ya mucho dinero con el de Adisland 2. Y es verdad, ustedes lo sabéis, he comprado la, de, la edición de luz que contó 93 euros eh, instant gaming es que me parece increíble, son buenísimos eh, ya sabéis dónde encontrarlos en, en Twitter y no quiero pasar más por esto porque para mí esto es una estafa que te metan cosas sin decirte que, que oye, que este juego tiene lenguaje porque ya deberían de ponerlo este mmm, contenido tiene lenguaje inclusivo. Dices tú, bueno, pues ya, eh, familia, nos vamos, no, no, no voy a jugar a este juego. Ahora voy a intentar pasar eh, por alto eh, todas esas tonterías woke que han metido al juego. Vamos a meternos en aspectos más eh, tangibles y, me, y veo que, oye, gráficamente tampoco se ve muy bien, ¿eh? Estamos hablando de las, de, de las primeras grabaciones que se están haciendo. Apúrate que como pueda bajarme el, el, el juego. Esta noche hago un, un directo en, to en Tox World. Y ahí lo paso a, a YouTube. Para que ustedes mismos veáis qué, qué es lo que han hecho. Ya lo, pero lo comentaremos mañana sobre todo, así que dejen en la caja de comentarios qué es lo que opináis del juego o, o, o de esta, esta inclusión forzada a la que nos tienen acostumbrados últimamente. Suscribiros al canal, por supuesto, y darle like, comentar, compartirlo con otras personas que también piensen lo mismo o piensen eh, igual. Y nada, oye... Mmm, Aquí en este canal, mmm, como digo, no venimos a, a regarle los oídos a nadie. Si algo hace bien Sony, se dice. Si algo hace mal Xbox, se dice también. Así que vamos mmm, a analizar bien este juego. Vamos a, que, vamos a ver qué tal realmente el juego. Y mañana ya, con más tranquilidad, haremos el análisis. Mucho gusto y hasta la próxima en Toxic Game Channel.